YouTube, ¿no? Lo voy a. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, miren. Acá tenemos división de bases iguales. ¿Correcto? Y en esta división de bases iguales, es muy importante conocer estos principios, ¿no? Miren, P. Dice división de bases iguales, ¿no? Vamos a leer las características esenciales. Dice que nos da esta ley número 6. ¿no? Dice: cuando se dividen dos potencias de la misma base, dice su co co cociente en la misma base elevada a una potencia, es igual a la diferencia entre la potencia del dividendo y el divisor. Profe dice por ahí, no le entiendo bien. No oh, te preocupes, aquí lo vamos a ver todo. Pero te voy a una característica más fácil para que tú lo puedas reconocer con mayor facilidad. Mira, tenemos aquí dos bases que son iguales, los exponentes nada más lo vas a restar. Por ejemplo, voy a poner 2 a la quinta sobre 2 al cuadrado. Entonces, tú te acuerdas, ¿no? Se produce una división de dos potencias, de bases de exponentes diferentes. ¿no? Coloca la misma base, que es el 2. Mira la forma que le estoy dando, ¿no? Bases iguales. Y los exponentes los voy a restar. 5 menos 2. Y esto me va a dar igual a 2 al cubo. Y ya sabemos, pues, ¿no? que esto representa una base con un exponente y 2 al cubo es 8. ¿no? Porque 2 por 2... 4 y 4 por 2, 8. Tres veces repetido ¿correcto? Así para que lo recuerdes con mayor facilidad, ¿no? Muy bien. Una vez experimentado esto, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. ¿Sí? Ojalá estén tus compañeros. Por ahí dile que estamos aquí en el curso, este, para que puedan ingresar. Parece que tienen un problema de señal, ¿no? El zoom en otros lados, de rincones del país no se ve tan claro bien, ¿no? Muy bien. Mira, acá tenemos una, eh, unos ejercicios para poder, y acá tenemos un ejercicio que vino también en beca 18, y lo vamos a resolver el día de hoy, de un examen, ¿no? Vino. Mira, acá tenemos x a la cuarta sobre x a la 2, ¿sí? y aquí sale, pues no, la misma base, y los exponentes se restan, 4 menos 2 me da x al cuadrado, ¿correcto? Acá tenemos dos bases iguales, exponentes diferentes, se restan, y me da 7 al cubo. ¿Correcto? Igual pasa con la base 10. Base 10. Exponentes, exponentes diferentes. Bases iguales. Se restan. En una división. Y da 10 a la cuarta. Que me da, en este caso, 10.000. ¿no? Tenemos 2 a la cuarta. 2 a la séptima. Mira, acá se pone así. 2. ¿no? La misma base. Y los exponentes se restan. dice ¿no? 4 menos 7. Y esto me da como resultado... 2 a la menos 3 Profe, ¿Por qué 4 a la menos 7 menos 3 es igual a 2? Hay que recordar que en la ley de signos Dice que se, cuando son exponentes O cuando son este, en signos diferentes Se resta y se pone el signo Que tiene el mayor número En este caso el mayor número que representa es menos 7 Entonces le vas a colocar el signo Del mayor número 7 ¿Correcto? Muy bien a ver. Muy bien. Dice que hay alumnos que no tienen este problema para ingresar. Normita, ahí tú le puedes compartir el enlace a los chicos. Ve para que puedan ellos ingresar. Dice, ayuda dice, profesor, no se puede ingresar. dice Para resolver este problema con ellos. A ver, creo que no, no puede ingresar los chicos. Me dicen, profesor, no se puede ingresar a la clase. Creo que tienen que descargar lo que es el el Zoom, ¿no? A ver, los voy a compartir aquí el enlace, a Normita? Para que lo puedan ir, voy a parar aquí la Muy bien, entonces continuamos con la clase. Vamos a ir acá nuevamente a, a resolver, entonces, este problema que vino en BK18, ¿sí? Que están muy atentos, y aplicando ya los conocimientos que hemos, pues, ya adquirido hace un momento en el curso, ¿no? ¿Sí? Ya creo que estamos ya capaces de poder resolver este problema. ¿Correcto? Acá tenemos, por ejemplo, 3 a la 9 y tenemos 3 a la 8. ¿Correcto? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿no? Dice que cuando son dos bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿no? Mira, a ver. Entonces ponemos, colocamos la misma base, los exponentes los restamos, serían 9 menos 8. 9 menos 8. Seguimos multiplicando por, colocamos la misma base, en este caso sería 5. Porque son, mira. Los números son iguales y los exponentes se restan. De esta forma, mira, tú lo ordenas de esta forma, hace buen examen, ¿no? Muy bien, colocamos ahora la base que es 2 a la 7 y 2 a la 5. Colocamos la misma base y los exponentes dicen que se restan. 7 menos 5, mira. Por lo tanto, aquí nos daría 3, 9 menos 8 sería 1, por... Este signo significa que es por 5 que sería, ¿no? 3 menos 4, eh, ley de signos, ¿no? Dice la, una, una, una situación, ¿no? Acá se sobreentiende que hay un positivo, signos diferentes se arrestan y se pone el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? 4, se pone el signo negativo, y acá sería menos 1, ¿correcto? Por 2, 7 menos 5. Ley de signos, ¿no? 7 menos 5 sería, en este caso se pone el signo del mayor, que es positivo, 7 menos 5 y se arrestan, ¿no? 7 menos 5 sería 2, ¿no? Y aquí yo obtengo, ¿no? 3 a la 1 me da 3 por 5 a la 1. En este caso sería la inversa del número, ¿no? Hemos visto hace un momento. 5 a la 1 por 2 al cuadrado, que sería 4, ¿no? Por lo tanto, se multiplican arriba todos los numeradores, mira 3 por 1 por 4. Sería en este caso 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. Y 5 a la 1, 5. Pero como acá se sobreentiende que hay un 1, y acá hay un 1, se multiplica todo. 5 por 1 es 5, 5 por 1 es 5. Y acá me daría como respuesta 12 sobre 5, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Es algo que en, el, en la pregunta de Beca 18 decía, no decía dividir, ¿no? sino hallar la, fracción, decía hallar la suma de la fracción resultante. Esa pregunta es muy importante cuando te dicen hallar la suma de la fracción resultante, este, esta parte sí es importante conocerla. Esta es la fracción resultante que queda, el numerador y el denominador. Entonces lo que tú haces es sumar el numerador más el denominador, porque te están pidiendo la respuesta, la suma de la fracción resultante que te queda, 12 más 5. O sea, no es que sea fácil la, pregu la pregunta que viene en BK18, sino que te hicieron razonar. ¿Y 12 más 5 cuánto era? Es 17. Y esa era la respuesta, ¿no? Hay unos que se equivocaron, ¿no? Le pusieron una división y lo dividieron, dieron el resultado de la división cuando no era, ¿no? Ahí era el resultado de la fracción resultante que queda, dice, ¿no? Y esta es la fracción resultante, ¿correcto? Muy bien. Veo que hasta ahí eh, vamos bien, ¿no, Norma? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente parte, entonces, para ir conociendo un poco más del curso... ¿Sí? Vamos a la, a la ley número 7. Sí, profesor, dice Norma, por ahí. Muy bien. Gracias, gracias por el estímulo. Muy bien. Dice, cuando es un cociente, le va a una potencia, ¿no? Miren, acá tenemos, por ejemplo, eh, ya llegando, mira, a este punto. Ya estamos ya, mira, cómo avanzando en el curso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dos bases que son diferentes. ¿no? ¿Sí? Pero que le está afectando todo la, el exponente, a un exponente que puede ser... 2, 3, 4, 5, 10, cualquier número natural. Pero voy a pensar en un número, mira, para poder entenderlo en esto. Lo voy a convertir. Voy a poner 2 sobre 5. Y esto lo voy a elevar a la 7. Entonces, esto me va como resultado, mira, para aplicarlo mejor, ¿no? Como 2 a la 7, porque le está afeitando todo el número, entre 5 a la 7 me va a ayudar esto? Ha podido ejecutar o realizar operaciones. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y, ya hemos aprendido hace un momento que las potencias se multiplican 5 por 4, que me da 20, y 6, que sería 1 por 4, que es 6 a la cuarta. Me da Y a la 20, Y a la 20, y acá se multiplica 6 veces, 4 veces 6, ¿no? Que me da 1296, ¿no? Que 6 por C, 36, 36 por 36, 1296. Acá tengo 2 al cubo, ¿Correcto? El 2 le afecta el exponente al, al que es al cubo, 2 al cubo, y a el exponente que es cubo, porque acá hay un 1 por, a, por, 1 por 3, sería 3, 2 al cubo que sería 8, al cubo. Acá tengo 3, 3 al cubo, 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y b, 1 por 3, 3, acá me da 27 al cubo, y esta sería la fracción que yo estoy originando producto de elevar esto, ¿no? Muy bien. Sigamos a la siguiente parte del ejercicio. ¿Correcto? Hasta ahí, Normita, una pregunta? Ninguna, ¿no? Ahora vayamos ya a hacer la parte ya de la aplicación, ¿no? Ahí, Normita, tú le puedes eh, tomar una captura de foto y pasársela a tus compañeros, para que vayan practicando un poco. ¿Sí? Ahí le puedes compartir de repente, porque vamos a practicar ya, ya entrar ya a las, a las ligas mayores, ¿no? Vamos a platicar ahora todo lo aprendido. ¿Correcto? Vamos a platicar aquí juntos. Y tú también puedes ir resolviendo, ¿no? ¿Sí? Mira, ve. Acá tenemos dos bases que son iguales. Multiplicación de bases iguales. ¿no? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. 7 más 2 sería 9, ¿no? ¿Correcto? Se produce, dice, de la multiplicación de bases iguales. Bases iguales, exponentes se suman. ¿Cuánto sería acá? C, 8, 8 más 4. Muy bien, a la 12, excelente, dice, ahí por ahí me está escribiendo, dice, ¿lo comparto al grupo? Sí, comparto al grupo ahí. Muy bien, acá tenemos B, B por B por B, se coloca la misma base, y los exponentes se suman. 5 más 2, 5 más 2 7, y 7 más 9, ¿cuánto sería? 16, 16, ¿no? Sí, 9, 10, 11... 11 más 5, 16, ¿correcto? Vea la 16, acá sería la misma base. Y los exponentes se suman. ¿no? 6 más 2, 8, más 1, 9. ¿Correcto? Muy bien, gracias nada por compartir el grupo acá. Acá se coloca, mira, tenemos bases iguales, multiplicación de bases iguales. Y acá se colocan los exponentes, ¿no? Menos 5, ¿sí? No hay que olvidarnos en colocar siempre, siempre, siempre, paréntesis cuando separamos, ¿no? Más menos 2... Y acá más, menos 1, ¿no? ¿Correcto? Se coloca la misma base, y los exponentes salen así, ¿no? Menos 5, más por menos, menos. Y acá más por menos, menos, menos 1, ¿no? Aquí esto nos daría como resultado, x elevado a la 5 menos 2, da menos 7, porque son, todos los números son iguales. Por lo tanto, se suman todos y se coloca el mismo exponente. Eso dice la ley de signos, ¿no? Menos 5 menos 2 sería menos 7. Y menos 1 sería menos, menos 8. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí veo que estamos comprendiendo bien. Voy a borrar aquí todos los dibujos para continuar con el siguiente problema. ¿Ya? Acá tenemos M. Acá colocamos la misma base. Y los exponentes los, los sumamos. ¿no? Menos 7 más 3. Y acá se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Más 1. ¿Sí? Acá nos daría, primero sumamos, 3 más 1, 4, y M sería si, menos 7 más 4, signos diferentes se resta, y se pone el signo del mayor, en este caso sería 7. Sería 7 menos 4, sería menos, menos 3, ¿correcto? Ahí tú andas copiando tus datos que tengas para que puedas verlo, ¿no? Acá colocamos la misma base, y los exponentes se suman, 7 más 2 nos da 9, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos, mira, el mismo valor, la misma expresión y por consiguiente acá sería 4 más 2, 6 y 6 menos 6 nos da 0. Acá nos sale esta expresión R a la 0 y ya sabemos que todo un número a la 0, ¿cuánto nos da norma? Igual a 1, ¿correcto? Ya lo conocemos por definición, eso hace un momento lo acabamos de ver, ¿no? Muy bien, el siguiente resultado tenemos, operando... Ahí rapidito para pasar a la siguiente parte y mandarle el enlace también a tus compañeros para que puedan ingresar a esta clase. Mira, acá tenemos bases iguales. ¿no? Mira, acá tenemos 3 menos 3. Se va... Ah, no, son. tienen que ser. Aquí Hay que tener mucho cuidado cuando resolvamos esto porque acá las operaciones son diferentes a lo que acabamos de ver hace un momento. Y esto nos va a ayudar siempre a poder resolver operaciones muy rápidas. ¿no? Voy a borrar esta parte donde nos hemos equivocado. Mira. Y acá lo bueno de, de esto es poder resolver esta operación que vamos a ver, que siempre nos, a veces nos, nos pone de cabecita. ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 6, acá 6 menos 4 sería 2. Acá, pero acá viene la parte, ¿no? Mira, tenemos A, base igual, con esta base y un exponente negativo. Colocamos aquí la primera base y decimos 3 menos 2 es 1. ¿Correcto? Base igual, base igual, multiplicación de bases iguales, 2 menos 1. ¿Sí? porque recuerda que se suma ¿no? más por menos menos por eso es que se resta menos 2 menos 1 sería 1 y acá me quedaría B y C que sería acá 3, sea la menos 3 y acá sea la 4 pero acá sería así ¿no? sería menos 3 más 4 porque viene multiplicación de bases iguales los exponentes aquí el exponente sería 1 ¿por qué? porque mira se coloca el signo del mayor regla de los signos ¿Sí? Y signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor, en este caso sería 4, ¿correcto? Y de esta forma obtenemos como resultado de que la respuesta sería ABC, ¿no? Entonces lo vamos a colocar, ahí la respuesta ABC, ¿correcto? ¿Eh? Sería la respuesta de este problema. Acá tenemos E, que sería igual, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suma. 16 más 3, 13 más 6 sería 19, ¿no? ¿Correcto? 19, ¿no? Así es. Muy bien, acá tenemos Y, bases iguales, exponentes se suman, sería 11, y acá sería menos 7 más 2, ¿correcto? Por lo tanto, aquí me da como resultado, a menos 7 más 2, signos diferentes se restan, y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor, normal? 7, ¿no? Y, sí, y se resta, 7 más 2 sería 5, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a la menos 5. ¿A qué punto sería? Me podrías ahí mencionar por el chat. Por el chat, por el chat. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, mira, acá hay un número diferente, ¿no? Acá sería M. Primero multi-sumamos. A ver, lo que está escribiendo, dice, ahí está, sí. Ah, pero recuerda que acá hay un número diferente, mira. Ya, acá sería 4 más 7. 7, 8, 9, 10, 11. M a la 11 es el primero, bases iguales, los exponentes se suman. Y el otro sería n al cubo, mira. Porque no se pueden sumar este, cuando son variables distintas. ¿Correcto? Acá sí son, mira, bases iguales, los exponentes se suman. Sería 7 más menos 7 pero acá por la ley de signos de la multiplicación ¿no? más por menos menos, 7 menos 7 da X a la 0, y por lo tanto X a la 0 es igual a 1. ¿Te das cuenta? Ahí por ahí, por el chat, dice, sí, el de arriba. Ah, ya, este de acá, normal claro, claro. Mira, acá tenemos, por ejemplo, otro, tenemos X 11 más 8, multiplicación de bases iguales, nos daría 19, ¿no? Multiplicación de bases iguales, mira, bases iguales, tú analizas, ¿no? Y se coloca los exponentes, la suma, ¿no? 9 más 12 sería 21, 21 más 5, 26, ¿no? Y sería h a la 26, ¿correcto? Y así estos dos ejercicios para que lo puedas aplicar ahí junto, con tu, junto ahí en casita practicando, ¿no? Muy bien, veo que hemos aprendido esta clase. Ahora vamos a, a repasar, ya entrando ya al nivel número 2 de la clase. Y vamos a resolver estos ejercicios que son muy importantes para poder efectuarlos cuando hagamos o tengamos que hacer en el examen de beca 18 que siempre, preguntas cosas como para razonar ¿no? y pensar bastante. ¿no? Mira, acá tenemos menos 7, menos 9 elevado a la x a la 0. Entonces profesor, todo profesor, usted hace un momento mencionó de que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Claro, pero el 0 le está afectando solo a quién? A la variable x. Pero si es la variable X, también le afecta el 0. Entonces, por lo tanto, es 1. Pero el 9 no deja de estar al costadito, pero no le está afectando el 9 el 0. Entonces, acá sería 9 por 1, menos 9 por 1, porque X a la 0 es 1. Nos diría como resultado menos, menos 9. ¿Correcto? Y para que vayas colocando en tu hojita, ¿no? Ahí lo puedes compartir también con tus compañeros. Para que lo puedan ellos mismos ver. También hay norma. Muy bien. Acá sería, mira, acá ya tenemos una raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces acá viene una ley, ¿no? Que justamente eso lo vamos a ver en, el, en, la, en la otra. Donde nos dice que tú para sacar este radical, ¿correcto? Vas a practicar una, una, una cosa muy importante. no Vas a colocar la base, ¿correcto? La base con el exponente, con el exponente 2. Y este 7 va a pasar a dividir sobre abajo y convertirse en, radi, en radical. Para que de esta forma se convierta de, una, de un exponente con un exponente fraccionario y se convierte en un radical. Este es el exponente y este es el radical. este parte del denominador siempre se va a convertir en radical de esta operación. Acá tenemos 1 sobre x a la menos 3, ¿correcto? Entonces esto sería de esta forma, ¿no? Mira, esta parte es muy importante poder resolverla. Hace un momento vimos de que este x a la menos 3 es la inversa del número. Entonces se convierte sobre la inversa del número. Para que se vuelva positivo, mira. Solamente lo que estoy haciendo al x menos 3 lo estoy invirtiendo sobre el número sobre abajo. Pero como acá hay un 1, se solo entiende que hay un 1 ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente multiplicamos. Esto pasa así, mira. x por 3 sería x a la 3 sobre 1, pero x sobre 3 a la 1 es x a la 3. Por lo tanto, esta operación nos daría como resultado x a la 3. ¿Correcto? Para que lo puedas ver, ¿no? Mira, acá tenemos bases iguales. Dice que los exponentes se suman. 6 más 3 nos da 9. Nos da como resultado a la 9. Acá tenemos dos bases iguales, los exponentes se restan. Ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Se coloca la misma base y los exponentes se restan. 5 menos 3 sería 2, ¿no? ¿Correcto? Y acá tenemos eh, multiplicación de exponente por exponente. X y la multiplicación de 2 por 3 que nos da 6, mira. ¿Correcto? ¿Sí? Mira ahí para que lo puedas entender, ¿no? Mira, acá tenemos, por ejemplo, dos bases iguales. Que eso se coloca a la misma base y hemos visto hace un momento que los exponentes aquí se restan. 3 menos menos 2, ¿no? Vamos a colocarlo aquí aparte, ¿ya? Para poder resolverlo, mira. 3 menos menos 2, mira. ¿Cómo se aplica aquí? Se coloca a la misma base, 3, y se aplica de signos. Menos por menos es más 2, y acá me daría... M a la 5, mira. ¿Sí? Cuestión de práctica nomás, ¿no? M a la 5. ¿Cómo sería ahora N? Platicamos con N. Se coloca la misma base, porque acá están las bases iguales, y sería menos, menos 2, mira. Por lo tanto, N sería igual a 5, menos por menos, más 2, y esto sería igual a N a la 7, mira. Por lo tanto, el resultado que me queda aquí es m a la quinta por n a la 7. ¿Ves? Cosas muy sencillas que nosotros vamos a ir resolviendo cuando empezamos a entender los conceptos de los temas generales que estamos viendo dentro de la clase, ¿no? Ahí lo estás copiando para que más o menos veas cómo lo vamos a resolver, ¿no? Mira, bases iguales, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Colocamos la misma base y los exponentes se suman. 5 más 4 sería 9, ¿no? Mira qué fácil, ¿no, Colocamos la misma base, C, y los exponentes se suman. 2 más 6, 8. Y mira cómo vamos armando, ¿no? ¿Sí? Las expresiones. ¿Sí? Acá tenemos B a la 11, esto indica que es una raíz cuadrada. Se sobreentiende que cuando es una raíz cuadrada, se sobreentiende que hay un 2. Entonces, saca como el radical de aquí. Se coloca la misma base, el exponente, y el radical va abajo. Mira, este radical pasa abajo y este exponente acá arriba. Y se convierte de esa forma, ¿no? Para poder entenderlo así de fácil. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, hasta ahí vamos a, ya aplicando. Entonces voy a dejarte aquí una pequeña, vamos a hacer una pequeña actividad ya resolviendo a partir de los ejercicios. Dice, y aquí hay un lema muy importante que siempre hay que tenerlo en cuenta. Dice, no compitas con los demás, compite contigo mismo, ¿no? Acá vamos a ver unos ejercicios eh, para practicarlos muy bien y verlos eh, que vamos a ver ahorita en la clase y vamos a entrar ya a nivel número 3, ¿no? Ya las cosas más fuertes, donde vamos a poder impartir este, a través de estos ejercicios que nos presenta y posiblemente, pues, ¿no? Eh, Becadicio, yo también los, los den, entonces es muy importante poder resolver estos problemas para poder ejecutarlos a la hora de resolver y también mira. Esto te lo voy a mandar el archivo. Pero voy a dejarte aquí también unos ejercicios. Aquí para que tú coloques las claves. De lo que hemos visto ahora. ¿Sí? Para pasar a la siguiente parte...